¿Cuánto te estaba viendo a ti? Bueno, el día de hoy vamos a probar. Ay. Bueno, es el Matcha Milk de Goncha. Y no puedo detener el papote y esto está al mismo tiempo. Oh my god, ¿dónde le puedo? Bueno, aquí dentro. Me aborrecieron más. ¿Te dio el boleto? No, sí. Ok. ¿Tú puedes. Oh. El día de hoy vamos a probar el matcha de concha. Es el milk matcha porque había un smoothie matcha. Y vamos a ver a qué A ver si lo recomiendo o no. El... ¡San Bernardino! 8 de 10 o 7, 5 de 10 muy bien porque 8 sí sabe bien no sabe tan dulce ¿sí? yo le puse de azúcar grado 1 bueno me preguntaron qué grado quería grado 1 y uy, le puse solo grado 1 de hielo porque siento que luego cuando pides bebidas frías te ponen más hielo que bebida y eso no se vale entonces He ligado uno de hielo, he ligado de azúcar. y ahora si sabe dulce, yo creo que le ponen base. Aparte por la tapa acá. This is the one. Bueno, si pueden ir a, a Goncha a probar el matcha. Matcha milk. Aprove. El día de hoy estoy en. Moc. Le diavice en el mock y pedí un matcha meal. Honestamente este es un matcha viejo porque está súper oscuro en comparación a otros. Vamos a ver mi first impression. Les pedí un poco de más matcha porque se veía súper clarito. Entonces... gracias ahí. Um, gracias. Yo le doy un ¿No, ¿En serio? Entonces le doy un 4 de 10, porque cabe más a leche con él. Gracias a Dios. Ok, me retracto con lo que dije, así regazo. que les voy a enseñar. después del el shot que descargué al y restaurante. Cosas y cosas y sigue siendo un Entonces, nivel culinario, pero ya es un que poco sien, mejor. Así que la si la lo piden aquí, la no, la a, vacan, no va a ser como lo más delicioso. Pero... Regalar, ¿Me puedes testar una... Sí se ve un poco más, pero la verdad dice, es que tienes que pedirles ya, que, te que te pongan otro chat de matcha Porque papeleo, solo te lo sirven como no pintadito la, no la y, la, y yo, primero yo te gole, pura gole, leche voy. con ¿Qué miel ¿Qué Entonces, irán otro chat de matcha para que sepa pueda es espero que se me... escuche, pero vine a Starbucks Reserve y pedí mi matcha Y este está más verde, o sea, sabe más a matcha porque les pedí que muy interesante entonces aquí en el Starbucks Resort si sea, sí es una buena opción para venir a disfrutar de un matcha, ahorita les enseño el color vean, Bien, literal parece crema de brócoli o sea, delicioso este es el verde que queremos en nuestra matcha <risa> mi cara de desde ese hacer... año así se ve el matcha este es el tono de matcha que queremos porque eso nos indica que es una hoja ceremonial o premium si es un matcha feo pues se va a ver como oscuro o sea no feo sino un matcha de baja calidad sería el matcha sí. culinario pero entonces vengan aquí sí te lo sirve así como tal cual es no o sea el matcha sin saborizante nada y tú ya le agregas este lo que tú quieras si lo quieres más dulce pero approved mm -hmm. yeah this is a real deal sí. Lo peor es que ya pagué el boleto y y no sé si voy a tener que volver a pagar. Damn it. La chocoaventura del día de hoy. es que perdimos el boleto. Digo, perdimos el carro y no lo encontraba. Y yo solo quería comentarles. Que sabe muy rico el matcha de Starbucks Reserve. Ahorita estoy esperando a que nos sé dejen pasar. Porque se pasa el tiempo del carro O sea, de verdad, estuve como... Más de 15 minutos, ¿verdad? Estuve más de 15 minutos buscando Evidentemente se pasó el tiempo Pero, está muy bueno, de verdad Sabe a matcha O sea, no, no sabe a leche Ni a más endulzante Simplemente sabe a matcha, ya si te le quieres poner Gracias. este día Gracias. O Gracias. algo Igualmente, hasta luego así tú... Thank you si tú le quieres poner stevia o algo pero aún así sigue el sabor macho entonces <ríe> approved Me voy por una tuyo Hoy vine a matarme, como veo a ver marchar. y la verdad para ver un 8 de 10 porque tuve que pedir otra vez que le pusieran matcha, eso que no es mi problema, siempre pido matcha pero el que más me ha gustado creo que ahorita es el de Starbucks, creo, porque solo pintaron un poquito de leche y tuve que pedirle otro shot, no sé cómo decirlo, de matcha para que supiera, si no me sabe muy buena leche, entonces pues aquí es otro lugar donde puedo ir a degustar matcha. Y... vine a casa Bruna y hoy vamos a testear otro marcha vamos a ver qué tal ¿Qué es sí. Yo creo que no sabía me dice a ver si puedo hacer el es punto boca toda no, no, no, Aquí sí me gusta el matcha. Se ¿Sí sabe matcha. No es que he ido a varios lugares a probar y no me agrada, pero aquí sí recomiendo venir a probar el matcha porque si sí es de hoja joven me gusta mucho la presentación, pero sí sabe a matcha. Sí sabe, a lo que tienen que saber. Entonces está bueno. A probar no tienes que duchar o sea realmente tiene un buen sabor, aquí puedes venir a probar la marcha 10 de 10 okay. <risa> no o sea bueno nunca he venido a comer